Es bonito, porque... está, está enfrente de una peli. Ah, y quería sacar. Sí, sí, sí. Del cabañal, una peli del cabañal. Ay, el cabañal, como está. He ido a botar y he visto todo un día. Ay, qué lástima. A mí me coge la casa para mí, me la tira. ¿Ah, sí? Sí, señora Rita Barbera. Pues estamos luchando pues, pues, por ello. Pues vivo enfrente del mercado. Un piso tan divino. Te trabajando. Y ahora me lo tira, por dos reales. ¡No se lo tirarán! ¡No, no, no lo se hizo. lo tirarán! Ya verás Ya que no. Ya están todos los pisos vendidos al ayuntamiento, menos el mío. Yo le dije que no, que me mataran Resistente. allí. ¡Resistente! Sí, señora. Ellos. Sí, señora. Mucha fuerza. mi marido. Y ¡Mucha yo fuerza! Marido. ¡Claro que sí! Se han metido chicos, por favor, esos estudiantes. Sí. Bueno. ¡Venga! No, ¡Mucho ánimo, más señora! Mucho ¿sí ánimo estudiantes también me grabaron toda la casa. ¿Sí? Sí, y luego me dijo un médico en el hospital.